Soy agua, playa, cielo, casa, planta soy mar, atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas mezcladas con cosas humanas como te explico cosas mundanas. Ay. Fui niño con una teta, techo planta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después llegaron las palabras, o oh, se escapaban la mirada, algo pasó, no entendí nada. Ay. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola, llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos. Sacar lo que se tiene afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy el que está por acá. No quiero más de lo que quiera dar. Hoy se te da, hoy se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 Nueva